La información que ha paralizado el país. Es un tema que yo no quería hablarlo. Pero tengo que hablarlo porque trabajo para un medio de comunicación. Este programa le damos funda a todo el mundo. Son los osos Y hay temas que hay que tocarlo. Tenemos sobrar, y tenemos que hablar. Y es el caso de en esta esquina... Perteneciendo a un grupo de Power Rangers, liderado por Sordón, hey, es la Power Ranger rosada, fue novia de Tommy. Sí, porque fue novia de Tommy. Sí, fue novia de Tommy. Luego se retiró y se fue a hacer gimnasia y dejó su puesto de, de. A ella, se lo dejó a otra persona. Que también fue novia de Tommy también. ¡Qué coincidencia! ¡Oh! ¡Qué raro! Y ahora es ministra de Juventud. Kingsberly. Yo los, no sé si fue un error en el nombre. Usted me perdona, ministra, pero yo lo creo, tengo que entenderlo así. ¿Quién le dijo a su mamá y a su papá que le pusieran esa S en el medio? Yo no sé. pusieron esa S ahí. Kingsbury Eso fue uno de eh. Kingsberly, para muy fino. ¿Eh? Kimberly, puede decir Kimberly, ya, yeah. Kimberly, pero name. en esa esquina. Y en la otra esquina, casada con, so, con, con C, Lord Set. Yeah, Rita Repulsa, perdón, no, Rita no, Nuria, en la otra esquina, esta es la pelea entre la Power Ranger Rosada, y y Rita Repulsa Nuria. Así la vamos a poner. Se ha dado más por cuestiones de que en el primer reportaje encontraron algunos irregularidades de supuestamente de la ministra. La ministra trató de defender, el gobierno explicó, Raquel Arbaje habló, muchas personas hablaron. Entonces, Kingsbury, en la tarde del sábado, el sábado, ajá, se filtra un video que supuestamente dicen que fue por vía de Kingsman y que luego filtraron. Y, perdón, un video, no, un audio. Y en ese audio dice, Nuria dice, que ella, no sé si es por encima de bien y mal, no sé, algo así, yo no sé, ella dijo como algo, como un poquito fuerte, no me acuerdo bien. Entonces, porque yo vi ese audio, oh sí, perdón. Yo tengo más poder que tú. Porque tienes razón. Porque ya tiene un báculo con una luna en el báculo. Y ahí, la, tenés, vamos a ver si consiguen una foto de Kimberly. El, rosa, el pavaraño y el rosado versus Rita, y, y Rita. Y Rita, y Rita. Entonces, Nuria, en que es Rita, tiene más poder que Kimberly porque utiliza el báculo sagrado y tiene a Goldar y, y todo su equipo enemigo de los Power Rangers. Y lo tiene más poder. Porque Kimberly tiene poder, pero es con, lo, con el equipo, con Tommy y todo eso. Entonces, la sinceridad. El audio se escucha un poquito raro porque hay cosas como incoherentes. ¿no? O sea, hay cosas que empiezan y después se van por otro lado. Ese fue el audio que se filtró. En la noche, Nuria viene y publica el reportaje... Dice Nuria, bueno, yo voy a soltar a mi, mi, mi mayor monstruo. El reportaje de Nuria Piera. ¡pa! Y comienza a acusar a Kimberly. A Kinsberly. Porque a, a veces estás con Kimberly, o te digo con Kinsberly. Entonces, acusa a Kinsberly de que supuestamente le regalaron un minuto de, de, de, de obra pública, le regaló a ella una casa millonaria. Y Kingsbury al otro día le responde a Nuria diciendo que ella manipuló la entrevista y que muchas cosas y que por ti por aquí por allá por aquí y todo el mundo sabe que Kingsbury siempre ha estado en los Power Rangers no no no, no ya Flecha hecha hecha miren eh, lo veo mal porque Siento que no se está manejando bien por ninguna de las dos partes. Ni por Nuria, ni por Kimberly. Vamos a poner Kimberly. Kimberly, Kimberly, Kimberly el power el bar, range. Lo, la de Power Ranger. los Marty Murphy, eh, Los ¿Fuerza salvaje? Ah, no. Fuerza salvaje otra. Eh, muy, muy, fui muy lejos. Sí, y H. Super, me volé todos los Power Rangers. Todos los volé. Entonces, siento que hay un mal manejo de ambas partes por el primero. Por la forma en que hay cosas que tal vez no, no fueron la manera correcta que Nuria hizo la pregunta. Porque, por ejemplo, nunca entendí de que una gente que tenga deuda eh, no puede ser ministro. ¿Quién tiene eso que tiene que ver? ¿O porque tu deuda la voy a pagar yo. Tú ya tú estás predisponiendo de algo que va a pasar. O sea, Tú estás diciendo, eh, yo no puedo dejar un bizcocho en la cocina porque yo sé... Que el líder que está aquí sentado se lo va a comer. Pero yo estoy adivinando. eh O sea, no es algo concreto. No sé si ustedes me están entendiendo. O sea, decir que una gente tenga deuda no te limita a ningún otro tipo de cosas. Ahí está. En una esquina está Nuria y en otra esquina está <ríe> <hasta> aquí. <ríe> Entonces, yo creo que una persona tenga deuda, ahí yo como que esa pregunta no le vi sentido. Porque una deuda puede tener cualquier persona. Y tú no puedes decir, no, porque tú vas a pagar la deuda. Tajera. Tú le estás diciendo a ella que ella va a hacer eso. Pero quiere asegurar a Nuria de que ella lo va a hacer así. O sea, esa pregunta... Yo quiero que alguien con lógica me, lo, me la responda a mí. Alguien con lógica. No sé si... Dejemos el fanatismo y la vaina y la crítica y todo. Pero que, yo no le encuentro lógica a eso que dice Nuria. Que ella dice, vamos a, a usar... Eh, Tú con esa deuda, tú siendo milita vas a pagar la deuda con eso. Pero, como, o sea, tú estás, Nuria está mirando el futuro. Ah, pues si Nuria me el futuro, ya comencemos a agarrar aquí medio ahora presa y dígale ya a ella, porque ella en el futuro hizo tal cosa. No, viajó el futuro. ¡Ah, sí! Nuria, eh, eh, recuerden que Nuria es Rita. Nuria con el báculo, junto con Goldar, y se casó con Seth. Entonces, Lord Seth le dice, mira, en el futuro Kingsbury va a robar. Mi amor, no te agarres al futuro, agárrate al presente. A una posición de cosas presenciales, o sea, que cosas que sean del presente. Y en el caso de Kingsbury, no se manejó bien si por vía de ella se soltó ese audio. Porque ese audio lo que pueda revelar es una, una discusión o una, una, un, una, una, algo en contra de Nuria por el reportaje. Ahí yo no estoy de acuerdo con Kimberly. O con Kimberly. O como ustedes quieren llevar, para Rosado, lo que sea. Ella misma. Entonces, yo creo que en ese caso, ella ahí no se supo manejar. ¿Cómo va a parar este lío? ¿A dónde vamos a parar? Hasta que venga Tommy, el presidente Luis Abinader, y rescate a la Pagos Reyes Rosada, que... No, o oh no, Sordon es, vamos a ponerle Sordon, que Sordon es eh, Luis Abinader y que Tommy es, eh, ¿quién es Tommy? No sé, bueno, Tommy es de la casa, de ministerio. Pero nada, esperemos que esta serie de los Power Rangers termine en buena lid termine nítido y que todo quede nítido. Porque lo que más le conviene a este país... Es cuentas claras. Y ya. Y esperemos que esto se resuelva. Veo el Ministerio de Público que está trabajando, Cámara de Cuentas trabajando. O sea que Kimberly no tiene nada de qué preocuparse. Si ella sabe que las cosas están transparentes, tiene el apoyo de personas que la van a apoyar porque saben que las cosas están transparentes. Esto no es que yo me supongo, que yo me supongo que en el futuro, pues yo me puedo suponer que en el futuro, déjame, déjame adivinar el futuro de prensa. Yo voy a comer y a cenar hoy con fle con leche. Eso es seguro. Señores, nos vemos mañana en otro programa más de Los Osobrosos. Ya ustedes saben. Bye, bye.